Hola amigos, bienvenidos, vamos a ir directos al grano para instalar un salvapantalla con páginas web, las que nosotros queramos Tenemos que ir a esta web, dejaré el enlace en la descripción del vídeo para vuestra comunidad. y hay que hacer clic en este primer archivo Como ven no ocupa nada, así que un clicquido de ratón y empezará la descarga Buscamos la descarga y pulsamos el botón derecho del ratón para tocar sobre instalar Recomiendo de marcar esta casilla. Le damos a ejecutar. Ahora vamos a buscar el, el no. las opciones del protector de pantalla o salva pantalla. Si no aparece automáticamente, vamos a ir al logo de Windows. Luego a la red que es configuración, personalización, pantalla de bloqueo, protector de pantalla. Vamos a seleccionar web. La última opción, podemos poner los minutos que va a tardar en ponerse el pantalla. Si marcamos esta casilla después del pantalla, cuando no, nos pongamos otra vez delante del ordenador, entraría la pantalla de inicio de sesión, que es esa en la que habitualmente tenemos que poner un pin o cualquier método de seguridad que tengamos en nuestro dispositivo. Voy a dejar un minuto solo, tenemos que ir a configuración. Ya tenemos aquí algunas páginas que vienen por defecto. Para eliminarlas pulsamos con el botón derecho y remover. Para agregar algunas, pues simplemente vamos a ir a la página web deseada a copiar la URL. Voy a copiar esta de noticias, entonces me voy a la barra de direcciones, la que está aquí arriba, pulso con el botón derecho y le doy a copiar. Me voy a la opción de salvar pantalla, pulso con el botón derecho sobre este cuadro y le doy a pegar. Ahora pulso sobre Add, que es agregar. Y ya tengo una. Vamos a agregar otra más. Bueno, pues ya he agregado algunas más. El tiempo que va a tardar de saltar de una página web a otra lo podemos poner aquí. En segundos y dejar 5. Quiere decir que cada 5 segundos va a aparecer una página web distinta. Siempre de las que tenemos aquí agregadas, por supuesto. Si queremos ordenar aleatorio, marcamos esta casilla. Si queremos que con el movimiento de ratón se quite esa pantalla, marcamos esta casilla. La que viene activada por defecto. Le damos a OK. Le damos a Aplicar y a Aceptar pero antes recomiendo darle a vista previa para ver cómo queda.